Claudio, bienvenido. Hola Gonzalo, muy bien, muy bien, un gusto estar aquí con todos ustedes. Igualmente, pues. ¿Qué cosa? Tanta <ríe> cosa, oye, eh, Claudio, bueno, lo estábamos eh, anticipando eh, en los días previos cuando... Eh, eh, ayer, por ejemplo, hablábamos con Jaime Bravo de la parte técnica, todas las eh, eh, infracciones que se cometieron y delitos en este enfrentamiento, o más bien en esta agresión de un motorista a una conductora en la Comuna de Independencia. Y ahora queremos verlo del lado psicológico, porque yo no, yo no me explico, Claudio, cómo puede haber gente que maneje así, que, que gente así que maneje, es el tema. ¿Qué, ¿Qué puede pasar por la mente sí. de alguien ahí? ¿eh? Sí, cuando, cuando yo vi la, la, la noticia en televisión, eh, la imagen me vino como eh, una película de Tennis en donde había un robot que andaba en una moto, sí. así parecido a él, eh, me dio como esa, esa sensación de un hombre frío, robotizado, en donde hace su trabajo sin ninguna emoción, con una sonrisa en la cámara, eh, y va tranquilamente, abre una, una cajita la... Ahí, ahí se ve. Claro, estamos viendo las imágenes en video-video TV. Esa esa parte, cuando él sonríe a la cámara, nos dejó marcando ocupado todos, ¿ah? A todos. ¿A qué, sí. Aquí se, sí, se puede achacar esta, eh, porque aquí estamos viendo el desarrollo de las imágenes, cuando él se baja con toda la calma, después se sube, se devuelve. y antes ni siquiera una agresión, cuando eh, la conductora va a sacarle la, la, la mascarilla que le tapa la patente, oye. Eh, ahí es donde él se devuelve con la cadena Se da el tiempo de sacar la cadena Y cuando ella le dice que lo están grabando Es cuando hace la seña así como un la a la cámara Ahí, por ahí se ve, ahí exactamente Exacto y, y, Pero es una actitud bien psicopática diría yo No sé, yo cuando uno habla cualquier cosa Que de repente ve que no tiene explicación Dice, ah, este hay un psicópata Pero ustedes saben si realmente es una actitud psicópata o no po. Bueno, en el caso En el caso de él no, no podríamos eh, meter tan en profundidad, pero si vemos solo esas conductas sin, sin mayor cuestionamiento, sin tener un diagnóstico, podríamos ver primero que eh, no hay una acción que genere en él una respuesta que podría ser de defensa uh -huh. o eh, su ataque es tan desmedido que pierde el juicio de realidad, es decir, no entender eh, nada y sentir que está siendo profundamente atacado o dañado pero eh, la frialdad en donde no hay eh, un esbozo de descontrol emocional, que es lo típico en las peleas callejeras, ¿cierto? ¿Qué te pasó? tal ¿Por cuál? Y qué, claro. sé yo, y hay un montón de gesticulación que podríamos entender que es la reacción propia a la rabia desmedida. Acá esa rabia no se expresa. Está todo muy, muy fríamente eh, actuado, eh, camina tranquilo hacia el auto, eh, un aplanamiento afectivo, es decir, no hay emociones que eh, no hay empatía, eh, da el golpe, eh, sonríe, es decir, no hay eh, ninguna característica en él que denote una emoción, una emoción o un ponerse en el lugar del otro, sabiendo que es mujer la que está al otro lado. Además, claro. No. y con la frialdad de poder abrir la caja, eh, como quien va a hacer un sándwich, no sé, una tranquilidad, una frialdad que habla un poco en general cuando encontramos personas con esas características ...con algún rasgo psicopático, es decir... ...en donde no puedo... Eh, ...ponerme en el lugar del otro. Oye Claudio, eh, bueno... ...invitamos <coughs> a nuestros auditores a participar también... ...en el más 5699 ocho eh, ...a ver... ...yo creo... Eh, ...no creo que sea mi idea Claudio... ...que eh, el estar viendo esto... ...de manera más seguida, más constante... ...no sé si esto se... Eh, se, se, ...se puede quizás justificar... Con, es que estamos con más acceso a las redes sociales Pero yo digo que el acceso a las redes sociales lo tenemos hace ya un buen rato Todos tenemos un celular prácticamente con internet, con redes sociales Donde podemos viralizar este tipo de, de, de actitudes Pero sí, lo que me llama la atención es que yo creo que de un tiempo a esta parte Sobre todo eh, a partir del 2019, 2018 Se están viendo estas actitudes Entonces uno se pregunta, ¿a qué te arriesgas al salir a la calle finalmente? Bueno, uno se arriesga a cualquier cosa, porque eh, estamos en una sociedad tan, tan individualista, tan centrada en sí mismo, que eh, el otro, o al ser humano lo hemos ido cosificando, el otro pasa a ser una cosa, un objeto eh, de mi uso personal, de, de lo que yo necesite. Entonces, esa capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, a partir de neuronas espejo que tenemos en el cerebro, que son eh, biológicamente vienen dadas, no sé qué pasa en la educación, en la formación... ...en los medios de comunicación... ...en el colegio, en la familia... ...que estamos solo por la lucha de... ...yo ganar y obtener lo que necesito... ...sin comprender al otro... ...y nos damos cuenta, no solo en ese caso... ...que es muy extremo... Eh, ...pero fíjate... ...un hombre en relación a una mujer... ...es decir, esa sensación de poder... ...de yo hacer lo que quiero con la mujer... ...donde puedo destruir el auto con una cadena... Eh, es, ...es muy claro cómo... ...yo entiendo al otro... ...y cómo entiendo a una mujer... ¿Y cómo me paro yo en el mundo para sentir que es, puedo hacer lo que quiero con el otro? Ese es el tema. Y obviamente con la mujer. Ese es el tema, eh, Claudio, porque también hay un tema de que justo esto se produce, o el día anterior, eh, se produce el día anterior a cuando se conmemora de manera internacional eh, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y claro, yo creo que este, que este tipo ignoraba aquello, ¿eh? pero eh, precisamente se conmemora un día donde... Estamos hablando de la, de, de la no violencia eh, de género, pero además eh, a partir de esto hemos visto incluso casos donde, por ejemplo, eh, no estando una mujer involucrada, eh, han eh, resultado en crímenes. En Macul la última vez, eh, eh, o, o no sé si fue la última vez, en, en Maratón, en la avenida Maratón, un tipo al final sacó un martillo para agredir al otro conductor porque había una pelea vial y con un martillo lo mató. Claudio, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eso antes no se veía. No, no, por eso eh, Si uno se pregunta en dónde está la falla Porque de repente se piensa eh, Oye, ese es un delincuente, ese otro Pero a mí se me ocurre lo siguiente Cuando hablamos de estos temas Pensemos que tenemos una fábrica de zapatos Y en una parte de la máquina ponemos eh, Cuero de vaca o una vaca Y al otro lado salen zapatos, leche qué sé yo, Un montón de productos de la vaca Y empiezan a salir zapatos malos En vez de zapatos elegantes de 200, 300 mil pesos Nos salen jotas. Podríamos decir, oye, las ojotas, qué terrible, votemos las ojotas. ¿Cómo se le ocurrió salir? Y empezamos a criticar a las ojotas y no nos damos cuenta y, o, o tendríamos que inmediatamente cambiar la máquina, arreglarla, revisarla, porque si tienen que salir zapatos buenos, porque salen ojotas? Entonces acá lo que queremos hacer es destruir las ojotas o destruir el que produce daño, el del martillo, el otro, este tipo que, que agrede. Y nos quedamos solo en, en el producto final, pero ese producto final fue producido por algo. Y ahí hablamos entonces de que nuestra sociedad está enferma en muchos aspectos. Sí, sí. Es decir, algo está pasando que estamos produciendo seres humanos en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestro Chile, con estos problemas emocionales, que eh, con esta cultura de, de querer sobrevivir o sobresalir o ganar a, a como de lugar. Pero, ¿y ¿en dónde está el tema? ¿En dónde está la falla? Aquí hay una auditora, que Claudia Ávila, que nos comenta en el Facebook, eh, Claudio, aprovechando... De, de invitarlos a que nos vean también a través eh, del Facebook. Mira, nos dice, eh, a ver, vivimos en un mundo lleno de agresividad sin importar el prójimo. Ese es uno de los puntos, la agresividad. El individualismo, ahí tocó dos puntos de un viaje. Mm, Mira. Sí. ¿Qué, qué, Porque ¿qué el alto? otro no vale, el otro vale muy poco. Así Pero sí, hay... Pero sí hay algunos casos en, en, en la consulta, atiendo a estos pacientes, pero han habido algunos jóvenes que puedo decir, eh, a propósito de esto, la agresividad y, y el individualismo, eh, un joven de 19 o 21 años que fue a la consulta porque él estaba siendo eh, muy agresivo con su pareja. Uh -huh. eh, no le había pegado ni nada de eso, pero sentía que era muy solópata con su polola. Y él decidió terminar con su polola e ir a terapia para no hacerle daño. Imagínate. Entonces también está la otra historia. Es decir, personas que eh, se dan cuenta que están actuando mal, que algo no está funcionando y toman las medidas necesarias. Es decir, uno puede funcionar mal, y es cierto. O sea, no tengo por qué ser perfecto en muchas cosas. Puedo tener muchísimas fallas. Pero también tener la capacidad de poder decir, aquí es donde me estoy equivocando y cómo pido ayuda, cómo reacciono. Pero la sociedad eh, exitista eh, nos obliga, nos impulsa, nos enseña, nos educa o mal educa. Aquí solo somos buenos en la medida que logramos tener algún tipo de éxito, algún tipo de prestigio económico, material, cualquiera sea, eh, joyas, eh, ropa, verme que verme que tengo ropa de, de, de marca, que sé yo, ver que tengo automóviles o casas o, o que no sé. Y en ese contexto, entonces, eh, nos quedamos solamente desde la cosa, desde el objeto, y lo demás pasa a ser eh, un perro a la cola, no importándome nada más. Es súper complicado, Claudio, eh, el, el hecho de pensar, e insisto con este punto, de pensar que, chuta, ahora vamos a salir a la calle y nos vamos a encontrar con esto, que corremos el, el riesgo bastante alto de encontrarnos con algo como esto, sobre todo para quienes manejan, ¿eh? e, Y eso sí. eh, no es sano para vivir en una sociedad, pues, para nada, creo yo. No, estamos eh, profundamente dañándonos, pero entonces habría que ver qué, qué se puede hacer. Eh, estamos tan centrados en los en los derechos y no en los deberes. Antes uno, siendo niño, daba el asiento en la micro en el transporte. Ahora el niño no se para. ¿Pero por qué no se para el niño a darle el asiento a un adulto? De ah, porque que el niño también tiene derechos. Porque el niño también se cansa. Claro. Sí, pero eh, cuando empiezo a pensar eso, empiezo a, a restarle mérito y valor a los demás. Mm. Eh, en los colegios antes se hacía aseo, los niños se hacían aseo al final de la jornada, los semaneros, ¿no es cierto? Ahora no, porque es pasar a llevar a los niños. Por lo tanto, el niño no ayuda a ninguna parte, ni en la casa, ni en el colegio, ni después. Es decir, esos hábitos de respeto por el otro, por la persona, eh, van desapareciendo y se entregan las cosas muy básicas desde el comienzo. A ver, me dicen acá, mira, es que este comentario me, me da risa porque en el, en el fondo el pero, y me río, ¿eh? y digo que me da risa porque encuentro que ...por todos lados injustificable ...porque en el pero está toda la, la, la clave... ...y si no se debe justificar la violencia del jo joven... ...creo que es condenable y nada justifica su acción... ...pero antes de esto... ...hubo un choque del auto a la moto y quizás faltan... ...pero es que aún así no se puede reaccionar... ...así no se puede reaccionar... Eh, ...y hablamos de incluso ya... ...fuera de la psicología, la ley de tránsito... ...indica, o sea, una persona... ...que no controle sus impulsos no puede manejar... ...así de simple... ...entonces ante un choque... Simplemente, aunque digamos, pucha, es que no resulta, es que no me gusta, es que estoy en desacuerdo, en que la justicia es como la WIFA, eh, se tiene que llamar a carabineros. Nada más no se puede, o hacer la denuncia, pero no se puede reaccionar por justicia por las propias manos, eso lo sabemos. Entonces, aunque me digan, oye, hubo un hecho, no, simplemente no se puede. Así de simple. Y además que choque si pasó, eh, la moto pasó por un por un lado donde no correspondía. Se ve en el video previamente. ¿Mm? Eh, y, y como dices tú, eh, o dice ahí la persona que escribe, sí, tiene, tiene razón desde el punto de vista judicial quizás. ¿Quién cometió más falta o menos falta? Eso lo determina un juez. Pero eh, el punto es, ¿qué hago yo con mi control de emociones? Es decir, ¿qué hago yo frente a una situación de emergencia? Es decir, frente a una situación de emergencia, agredo y mato porque perdí el control, porque no, no supe cómo reaccionar. Es decir, no estamos siendo preparados para poder enfrentar situaciones. ...de emergencia, claro. eh, nos descontrolamos y actuamos a tontas y a locas... ...pensemos que ese joven actuó a tontas y a locas, que no se veía tan claramente así... ...porque como digo, faltaba el descontrol emocional para poder decir... sí se justifica, el tipo se descontroló, no supo qué hacer... Claro. ...justo andaba con una cadena que iba a amarrar a la, la moto, eh, no sé, cualquier cosa... ...pero ese descontrol no se ve, bueno que podría eh, casi ser un poco más entendible... ...exacto, pero aún así por ejemplo, estábamos viendo cifras también por ejemplo... ...a ver, con el tema del delivery Claudio... Que lo, que lo hemos conversado también en algún momento. También hay un tema de, de bastante control de impulsos por parte de ellos, pero ayer nos enterábamos de una cifra súper elocuente. El 38% admite manejarse sin licencia. O sea, estamos hablando de gente que no controla los impulsos y que podría eventualmente estar manejando sin licencia. O sea, es un riesgo por todos lados, por donde lo miremos además. Sí. sí. sí o sea, Entonces... aquí... Por eso, cuando empezamos a justificar lo injustificable, cuando nos perdemos. Claro. Porque en ese comentario de, de esa auditora, auditoria, auditora, uh -huh. eh, está bien. Nos, nos conocemos la otra parte de la historia. Y a lo mejor el joven tenía toda la razón. Y quizá viendo la historia completa, tenía todo el derecho. No tenemos idea. Pero solo en ese, en esa escena, con cualquier trozo de escena, si vemos a alguien atacando, eh, nunca es justificable. Claro. Porque siempre va a haber algún mecanismo para poder controlar los impulsos, para poder llegar al diálogo, para poder usar el lenguaje, que es lo que nos caracteriza a las personas. El lenguaje nos permite poder llegar a diálogos, a, a profundizar, a conocernos. Y, y eso es lo propio del ser humano. Todo lo demás es más animalesco, porque los animales no tienen el lenguaje. Muchos animales, otros sí. Pero muchos animales no tienen el lenguaje y por lo tanto van a actuar desde el instinto, desde lo yeah. que ellos consideran que es la sobrevivencia. Mira, aquí Fabri nos manda otro mensaje, ¿eh? auditor de la radio. Te lo vamos a proyectar también ahí en pantalla para que lo puedan leer nuestros amigos televidentes. Dice, amigos de Bio, Bio los valores se han perdido. Mi mujer embarazada ha tenido que dejar parada en la micro. Nadie ha sido capaz de darle el asiento. Saludos desde Valparaíso, dice Fabri. Ahí tenés un gran ejemplo, por, eh, Claudio. Exacto. Exacto. Ahora, ¿cómo tú, Fabri, educas a tus niños ahora a partir de esa experiencia? Podrías educarlos pensando en que ese bebé que está esperando eh, Mira, tú no le des el asiento a nadie Porque a tu mamá nunca le dieron el asiento cuando te estaban esperando a ti claro. O bien, eh, no hagas lo que hicieron contigo Cuando tú estabas en el vientre de tu madre Que tuvo que viajar de pie Tú no hagas nunca eso con una mujer que también puede ser tu madre Existen las dos cosas Pero igual es la que estamos usando más fácilmente Hay que vengarse ¿Qué no te pasan a llevar? Oye, es, es tremendo, es tremendo, de verdad que sí. Permíteme un minuto, Claudio, para poder darle un consejo a nuestros auditores y a nuestros amigos eh, que están en la sintonía. Eh, a todos quienes visitan el mercado mayorista lo Valledor. en el interior de sus instalaciones exigen todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad. Si aún no se vacuna, no podrá disponer de permiso de movilidad. Mercado Mayorista lo Valledor, en el año internacional de las frutas y las verduras. Oye, Gonzalo, buenas noches. Trabajo en el Transantiago. Se ve mucha raya de las personas con el sistema. Lo malo es que se desquitan con nosotros los conductores. Ejemplo, antes se hacían tirar los buses sin dañarnos a nosotros, pero ahora es daño sí o sí. Tiran piedras a los parabrisas del lado del conductor sin ver el daño que pueden dejar a este o a las personas que van en el bus. Ahí tiene otro claro ejemplo. Sí. Entonces... Aquí los auditores, ¿cuáles consideran ellos que pueden ser las soluciones, pero desde la educación? Porque podemos poner muchas reglas, muchos carabineros, eh, podemos vengarnos constantemente, podemos hacer cien mil cosas, pero que todo lleva a, a generar más odio, más rabia, más resentimiento, más rencor y por consiguiente más daño. ¿Qué cosas son las que debemos volver a usar que nos permiten conectarnos con el otro? Que nos permiten mirar al otro y solo con la mirada tranquilizarlo pacificarlo, para poder llegar al otro y decir, amigo, tranquiliza, te conversemos. Eso pareciera que casi guardes. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Eh, esta generación es poco tolerante, dice Rodrigo, porque toda su crianza, las reglas, las normas se flexibilizaron desde el respeto por las autoridades hasta el respeto por el, hacia el profesor, dice Rodrigo. ¿Puede ser tema generacional sí. ¿Y también, Claudio? Generacional, sí, y cultural, el, eh, esto de estar conectado con todo el mundo, sabemos lo que pasa en todas partes, el adolescente aprende, eh, la debilitación de las normas sociales, eh, el tener muchas cosas sin importar cómo lograrlas, es decir, en estas épocas más consumista, más capitalista que va avanzando, que puede tener muchas cosas positivas, puede tener muchas cosas que no le han dado mucho bienestar pero un bienestar material quizás, y no a todos, sino a pocos también. Pero en esa creencia que lo puedo lograr, o que lo puedo alcanzar con mis propios medios, paso a llevar al otro. No sé, hace años atrás, eh, para comprar un televisor se juntaban 20 personas, y ahí haciendo una especie de polla, y se comprar una vez al mes un televisor al contado. Eh, eso era solidaridad. Otros dirán otros nombres feos que supuestamente es comunismo, socialismo, ¿no es cierto?, así le llaman, pero es, es, es, es, es, es lo más básico, es decir, unámonos, 10 personas, 5 personas, y nos va a salir mucho más barato, pero esa sensación de unirse, de salir al encuentro del otro para obtener un bien común, eso ya no ocurre en estos tiempos, claro. es decir, yo me rasco con mis propias uñas y si tengo que al del lado, lo muerdo para poder yo salir adelante. Mira, y otro... eso es la deshumanización. Otro comentario. Hola Gonzalo, todos tenemos culpa de la falta de respeto. ¿Qué pasa hoy en día? Nadie puede llamarte la atención. Si un profe le dice algo a tus hijos, los apoderados saltan en cólera. Así sigue y suma. ¿Para qué decir los políticos que aguantan que le falten el respeto a las autoridades? Etcétera. Dice otro auditor, Rodrigo. Creo que Rodrigo también. Ahí está. Otro Rodrigo. Sí. Bueno, también, claro, tú lo decías, tema generacional. ¿ah? Sí. Y, pero estos jóvenes vienen de, de sus padres. O, y no solo sus padres, porque también no podemos cargar la mata solo al papá sino que a todo lo que ha ido pasando. Pero esto vendrá de ahora, hace 5 años, 10 años, yo creo que viene de mucho más, 20 años, 30 años, no sé. Viene sí, ¿eh? de hace rato. tiene hace rato. Hace alto rato ya. Oye, Claudio, sí. bueno, se nos pasó volando la hora, van a ser ya las 12. Eh, eh, invitemos a la gente donde te pueden ubicar, Claudio, para poder atenderse contigo si necesitan una atención psicológica. Esto atiende en San Bernardo, ¿cierto? Así es, en San Bernardo, eh, a una cuadra del metro tren San Bernardo, así que muy fácil llegar de cualquier parte. Y está en la página Claudio Cornejo Doctoralia, en donde aparece mi foto, así que es más fácil reconocerme, ese soy yo, en la foto que aparece. En YouTube también hay varios programas que hago de distintas índole, así que podemos seguir conversando. Ahí está el WhatsApp, que es bueno llegar, así que es bastante fácil contactarse sí. conmigo, para ya sea para alguna ayuda psicológica o también conversar cualquier tema. Bien. Estimado Claudio, a ver, déjeme déjenme buscarlo acá. Claudio Cornejo, psicólogo, va a proyectarlo en pantalla antes que nos vayamos. Eh, no, encuentro tu número aquí, pero bueno. Doctor Alia, escribe ah, Claudio doctoralia, Cornejo, Australia. Doctor Alia, ahí Exacto. está. Doctoralia.cl, Claudio Cornejo, listo. Oye, Claudio, un abrazo gigante, saludos, de verdad un abrazo gigante, te queremos mucho. Y nos estamos encontrando próximamente aquí en el trasnoche de la radio. ¿eh? Así pues un saludo a todos los auditores, a ti, Gonzalo y a William que está ahí en los controles, pásalo muy bien, eh, que a poco para las 7 de la mañana, 6 de la mañana ya a descansar y recuperar sí. energías. Sí, güey, usted un ratito a dormir porque empieza la jornada muy temprano, Claudio, también. Así es, Listo <risa> sí, pues, que esté muy bien. Un abrazo, chao Claudio, que esté bien. Nosotros chau, chau. estamos a 12 minutos de las 12 de la mañana. A ver, eh, revisemos eh, algo por el estilo en relación al tránsito. A ver, actualicemos por acá el tránsito. Antes de irnos a la vuelta vamos a estar con Curaceta, los eh, ágiles que están ahí con vocalista nuevo. ¿eh? Lo vamos a estar eh, los vamos a estar eh, vamos a estar conversando con ellos en un ratito más. A ver, ¿qué tiene, por ejemplo, CGE Clientes a esta hora? Informamos a nuestros clientes de Río Loncomilla, Río Maule, Avenida Las camelias Avenida del Belluto y Aledaños Comuna una Constitución, la interrupción del suministro eléctrico. Personal de emergencias ya está informado. A ver, tenemos por acá, todo por acá, por acá, por acá, por acá. Santiago. Bomberos acude a un llamado por fuego en pastizales o basura en Avenida Mata con Cuevas. Hay un incendio en Cuevas con Antonio, con Manuel Antonio Mata, esto es la comuna de Santiago. En toda la esquina hay de, de Cuevas con Mata. Justo ahí está la, la, la décima compañía, así que no, no demoraron mucho en llegar, que digamos. Precaución, pide ruta del bosque, angostamiento por trabajos desde el kilómetro 521 hasta el 522 de norte a sur. Sector San Carlos de Purén, tránsito por la pista derecha. Autopista Central, informa de trabajos en la Ruta 5 al Sur, kilómetro 12,4, sector Parque Industrial, ocupando la pista derecha. Conduzca con precaución. Eso es eh, lo que tienen las concesionarias a esta hora de la madrugada. Nosotros nos vamos a detener para ir con el informador y luego estamos de regreso con más. Envío Bio, Bio la radio en el trasnoche. El trasnoche de la radio con Gonzalo Barrera. Anótalo, escríbenos, comunícate más 569-9200-7888. Si no estás informado, no puedes tener opinión. BioBio, Bio, la radio, presenta El Informador. Dos de la mañana en punto. El abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Cast señaló que espera tener pronto una conversación con Sebastián Sichel, quien no ha dado señales de respaldar su candidatura. Ayer, el líder del Partido Republicano partió rumbo a Estados Unidos y esta semana su comando entregaría nuevas propuestas en materia programática. Francisca Cárdenas con la información. Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, el ex exavantegrado de Chile Podemos más, Sebastián Sichel, pidió tomarse unos días de descanso y hasta ahora no ha dado señales a la candidatura del presidenciable del partido republicano José Antonio Caz. A la campaña del candidato republicano ya se han sumado miembros de Chile Podemos más y la última vez que habló con el ex ministro de desarrollo social fue el mismo día de las elecciones. Así lo aseguró el candidato republicano en medio de una actividad de campaña, donde señaló además que espera prontamente reunirse con Sitchel. Él quedó de tomarse unos días de descanso, que yo encuentro un razonable, y bueno, yo espero que en algún momento nos podamos tomar un café y conversar, y espero siempre la, tener la mejor disposición. Ayer José Antonio Kass presentó oficialmente a una de sus voceras, a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. En tanto, horas más tarde, el candidato partió rumbo a Estados Unidos, donde tendrá una agenda dedicada a temas económicos y políticos. El candidato presidencial de apruebo de dignidad, Gabriel Boric, propuso reducir los sueldos más altos del Estado, fijar topes salariales y revisar el impuesto específico a los combustibles en búsqueda del electorado de Franco Parisi. Beatriz Vallejos nos cuenta ya con el respaldo de toda la oposición el candidato presidencial de prueba de dignidad Gabriel Boric busca captar el electorado del ex abanderado Franco Parisi ayer presentó una agenda que incorpora políticas que interesan a ese sector en medio de la reorganización de su campaña electoral, entre los compromisos está la reducción de los sueldos más altos del estado y fijar topes salariales que no superen 10 veces el valor del sueldo mínimo para cargos de exclusiva confianza del presidente de la república así lo explicó el diputado por Magallanes Gabriel Boric. Creemos que hay... Y muchas propuestas que hizo la candidatura de Franco Parisi que son convergentes con las que hemos planteado nosotros. El candidato presidencial salió además a defender a su nueva jefa de campaña, la doctora Isquia Siches, quien fue acusada por dirigentes de Chile Podemos Más, incluido Javier Macaya, presidente de la ODI, de no cumplir el pago de su beca. La carta de aprobación de dignidad dijo que es una más de las falsedades del oficialismo que apoya José Antonio Cast, postura que fue confirmada por el hospital San Juan de Dios, que ratificó el periodo de vacaciones de Siches y el cumplimiento de 22 horas semanales de trabajo. Y en información eh, del exterior, atención con esto, Japón eh, pide a sus ciudadanos eh, salir de Etiopía por el conflicto armado. Esta nación urgió hoy a sus nacionales a salir de Etiopía a través de vuelos comerciales debido a la grave crisis que vive el país tras el estallido del conflicto armado, según declaraciones del ministro Nipón de Exteriores. Japón hizo un llamado otra vez eh, hace unas semanas a sus ciudadanos residentes en Etiopía para que abandonen el país y subió el nivel de alerta hace unos días por la grave situación, según explicó este martes a los medios el ministro de Exteriores Yoshimasa Hajai. El país asiático envió a Etiopía el pasado viernes un equipo formado por personal del Ministerio de Exteriores y de Defensa para recopilar información y monitorear la situación sobre el terreno, detalló haya chicken Además, confirmó que por el momento ningún ciudadano japonés se encuentra en peligro. 13 grados y 9 décimas en Santiago, 36% la humedad. En Temuco hay 8 grados, y y Iquique 19. Más noticias dentro de una hora. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. BioBio, la radio, presentó el informador. Tus mensajes de texto...